Tenía nueve años y fue una tarde de, de mayo. Pues ahí me enamoré. Sin embargo, este. Finalmente, pues ahora sí encontraron el tesoro como el cuento, ¿verdad? Y, y este.. Y la sorpresa que nos dio, ¿no? Ahorita sí es una amenaza, nosotros lo vemos como una amenaza porque si la empresa echa a andar la mina entonces sí se provocaría un conflicto entre la empresa y la sociedad porque ¿qué vamos a hacer sin agua?